Vale, eh, pues, vale, eh, pues eh, yo voy a presentar mi proyecto, el cual se llama Ya lo haré. Eh, ya lo haré es una aplicación que, eh, que me va a resultar muy útil cuando la termine porque, como explico un poco por aquí, por la motivación, eh, siempre me ha venido muy bien para no olvidarme de las cosas que tengo que hacer, eh, llenar mi pared de posits con reunión de no sé qué, con ir a no sé dónde, pero mm, ya eso queda un poco anticuado. Entonces, la idea de mi proyecto es eh, poder tener ese mural de depósitos en, en mi página web. Eh, este, bueno, Aquí hay un par de, de imágenes del, del proyecto, la, la estructura, que al final todos tendremos prácticamente la misma, eh, las tecnologías que se utilizan y, y un poco pues, la guía de, de iniciación. Eh, por aquí tenemos el proyecto... Eh, con una página de, de inicio, eh, con su footer y, y toda la pesca, el pequeño formulario para eh, introducir el evento que queramos, que queramos apuntar, pues yo por ejemplo, la presentación, con su categoría para definirla, en este caso sería de trabajo. Eh, la tengo el miércoles que viene a las 1 a la y, la y 20. Entonces, una vez añadido el evento, aquí en futuro podríamos verlo, que lo tenemos aquí. La presentación el día 16 de, de marzo a la 1 y 20, con su categoría de trabajo, y nos indica que faltan cinco días para, para presentar. Eh, una de las partes que me hubiera gustado implementar es aquí también un, un contador con las horas y, y los minutos, pero trabajar con, con fechas en, es muy complicado, la verdad es que es lo, con lo que más me he peleado, así que bueno, yo creo que con los días es, es suficiente. También tenemos la opción de, de eliminarlo y se elimina también de, de la base de datos. Aquí en la pestaña de pasado eh, está todavía Working in Progress, eh, porque aquí eh, una vez haya pasado el evento que, que, que esté recogido, tendríamos aquí pues igual un, un pequeño mural con todos los eventos eh, y el tiempo que ha pasado desde, la, desde, que, desde que se hicieron, básicamente. Eh, tengo también la parte del, de Aucero, en la cual si, si no estás con la sesión iniciada, puedes añadir un evento, pero no podrías verlo perdón por el puñetazo visual que supone este texto eh, lo puse un poco lo he un poco de pisa y corriendo pero eh, así corroboro que, que el login de out funciona um, para pues aquí en el footer um, hay aquí un par de botones que no sé muy bien a dónde llevan son un poco aleatorios uy ven. Y eh, la parte del código es bastante sencillito, eh, tampoco he podido hacer muchas, no he querido que se me fuese mucho la, la olla porque era capaz de liarla, la parte de la API es pues, como, el, como la mayoría de mis compañeros con sus, los modelos, que al final eh, otro de los puntos que me gustaría haber podido trabajar es eh, poder hacer grupos y que por ejemplo si... Si la semana que viene tenemos un workshop, eh, que si estamos todos dentro del grupo de workshop, pues que ponga, pueda poner uno. El día 16 hay un workshop y a ti te aparece la, la tarjeta si perteneces al, al grupo de quien la pone. Eh, la ruta, que solo tengo una, porque solo he podido trabajar en, en esos eventos. Y por la parte del front, quizá lo con lo que más me he peleado es con un componente de... Eh, con el componente de tarjeta porque me pasaba un poco, como he visto que le, en el proyecto de Yolanda, que las horas el formato de las horas es terrible porque hay muchas horas, o sea, muchos ceros pone el TMZ, entonces estuve muy, demasiado tiempo eh, haciendo esto con un use state y un use effect para poder formatear la hora también es el, estos métodos de tu local date string y tal eh, me peleé demasiado pero como me salió bien me apunto el punto a favor y, y poquito más que enseñar. Eh, en un futuro, cuando lo siga trabajando, eh, esto necesita mucha refactorización porque tengo mucha, muchas cosas metidas a piñón. Por ejemplo, que las categorías tengan su color correspondiente, lo tengo aquí metido con un switch case. No he sido capaz de hacerlo desde el back, eh, asignarle un color y tal. Lo tengo aquí a, a piñón, que si es trabajo de este color, si es médico de este color. Tal. Y, y, la, hora, y el, la cosa de trabajar con horas es, es, muy, es muy coñazo porque aquí tengo este que, es el, que solo cuenta los días, pero es que además eh, no, he cerrado el, no los cuenta bien porque si tú pones para el 20 de junio solo te pilla el 20. O sea, te dice que quedan nueve días, no te dice que quedan 50 o los que sea. Entonces esa es la parte que más tendría que pulir. Pero por lo demás, mmm, y quizá también la parte de, de que si tú quieres eh, asignar a un evento una importancia que quieres que se te recuerde, pues que te pueda llegar en un correo electrónico y cuando ya tenga React Native, pues una notificación a, a tu dispositivo. Y un mmm, poco más que añadir, si, ruego preguntas...